Ojitos de pena, carita de luna Lloraba la niña sin causa ninguna Ojitos de pena, carita de luna La niña lloraba, amor sin fortuna ¡Qué llanto de niña sin causa ninguna! Pensaba la madre, como ante la cuna ¿Qué sabe de pena, carita de luna? ¡Ojitos de pena, carita de luna! ¡Ya es madre la niña que amó sin fortuna y al hijo consuela meciendo la cuna! ¡No llore, mi niño, sin causa ninguna! ¡No ve que me apena, carita de luna! ¡Ojitos de pena, carita de luna! ¡Abuela es la niña que lloró en la cuna! Muriéndose llora su muerte importuna, porque llora, abuela, sin causa ninguna, llorando las propias, quien vio las ajenas, mas todas son penas, carita de luna. Se llama Ojitos de Pena, de Max Harra.